Aquí tenemos mi gente, a los dos domis. Le decía a Luis que lo que más miro de ti es que ha demostrado que está trabajando, que hace hacer la suya. No, jugando. La verdad que mi respeto, varón, mi corazón. Y más de quien viene, es más importante. No, varón, de verdad que te vamos, Dos titanes de RD. De hecho, ¿Cuál es que, que tú dices, Un placer tú, una, una eh, ¿no Felicidades come. Felicidades DJ La pastora Yesenia, Yesenia sumió... Las dos cosas que te están pasando En lo secular Nadie quiere nada contigo Por las cosas que te has atrevido a decir Y de este lado están los que te siguen sospechando si eres o no eres Mientras todo el mundo estaba preocupado por él, yo lo único que veía es que en los aeropuertos no escucha música, sino que escucha predicaciones. Nunca lo voy a olvidar eso. Y le pregunté por qué. Y me dijo, porque en estos días que estoy haciendo esta gira que debo secular, no me quiero desconectar de Dios. Para Puerto Rico... Para Puerto Rico, creen que estoy apartado de él, pero lo importante es lo que él sabe de mí. Alejandro, ahí está un pueblo que levanta su mano, diciendo que va a dar por ti. Y no te vamos a perder. No te vamos a perder. El que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Oh! Ven!